Es un gusto saludarte, y en este tutorial te voy a enseñar a crear un fotomontaje sencillo, pero a la vez poderoso. Sobre la imagen que está abierta, nos vamos al menú de selección y vamos a poner sujeto. Esperemos que la inteligencia artificial de Adobe Photoshop nos regale la selección. Para completar la misma, yo te recomiendo muchísimo trabajar con la herramienta de lazo poligonal. Ahora voy a presionar Control barra espaciadora, clic y arrastrar hacia la derecha para hacer un zoom, y presionando la barra espaciadora voy a moverme por el documento. Desde la parte interna vamos a presionar la tecla de Shift, clic, clic, clic sobre el borde de la fotografía para generar una selección. Ahora, esto es muy importante que lo hagas dentro o sobre el borde de la fotografía porque a este le vamos a quitar el fondo. Un concepto básico que tienen estas opciones al generar este tipo de selección es la siguiente. Vamos a suponer que cometes un error a la hora de crear una selección, como por ejemplo este es mi caso. Para regresar al punto donde empezamos a cometer ese error, empecé, vamos a presionar la tecla de Backspace y en Mac, Delete, para borrar hasta que encontramos el punto de falla y otra vez continuamos con nuestra selección. Ahora, donde este comenzamos o donde empezamos, ahí vamos a terminar con un clic, presionó la barra espaciadora, clic y arrastrar hacia la derecha tenemos ahora más eh, opciones para trabajar con la selección para hacerlo de manera muy rápida te recomiendo el marco rectangular shift click y arrastrar y ahora todo está muy bien en el panel de capas en la parte inferior vamos a presionar la máscara de capa se te debe abrir el panel de propiedades y en desvanecimiento vamos a poner dos píxeles enter si no se te abre te vas a ventana y vamos a poner propiedades con la herramienta de mover sobre cualquier parte de la imagen, yo voy a elegir aquí la cabecita, clic y arrastro Hasta abrir el nuevo documento y lo voy a soltar Como la cabeza del oro hay que rotarla Tenemos que irnos a edición, transformación libre Clic y arrastro para empezar a rotar la cabecita del mismo Y ahora la voy a colocar sobre la iguana Si te fijas bien el cuello del de oro está bastante o está más grande que el de la iguana. Así que con clic y arrastrar desde acá lo vamos a achicar un poco más. Si es necesario volver a rotar, perfecto, no pasa nada. Este trabajo manual es de todos los, de todo el tiempo dentro de lo que se refiere a fotomontajes. Así que en este momento yo estoy es, eh, haciendo coincidir la parte de la nuca del oro con la nuca de la iguana, así que vamos a mover un poquitito más esto, más o menos nos va a quedar por ahí, sigue un poquitito más ancho el cuello, así que clic y arrastrar, lo voy a hacer un poquitito más pequeño y nos va a quedar por ahí una vez que querés tenerlo pues simplemente vamos a presionar la tecla de enter, vamos a hacer un zoom ahora sobre la, esta parte de la fotografía, vamos a dar un clic aquí, es muy importante en la máscara de capa, con un clic vamos a elegir el degradado de negro a transparente y vamos a hacer esto, clic y arrastrar, pero vamos a hacer un trazo bastante largo para que veas la fusión que existe entre los dos. Nos está quedando realmente muy bien, pero aquí estoy viendo el ojo de la iguana, así que voy a poner control Z. El trazo que tienes que hacer no tiene que ser largo, tiene que ser un poco pequeño o medianamente pequeño para que se pueda fusionar muy bien ambas imágenes. Aquí estamos viendo un pequeño problema, otra vez te recomiendo clic y arrastrar, pero un trazo mucho más pequeño de esta herramienta clic y arrastrar perfecto ya casi lo tenemos vamos a hacer otra vez suma aquí ahora para borrar esta parte te recomiendo muchísimo trabajar con la herramienta del pincel y el color negro por delante ojo recuerda que siempre vas a estar en la máscara de capa entonces un concepto muy importante para trabajar con las máscaras de capa es el siguiente primero el color negro por delante recuerda que estos son efectos no destructibles eso qué significa que yo tranquilamente puedo trabajar sobre la fotografía, pero en realidad lo que estoy topando eh, manualmente es la máscara de capa, no estoy dañando la fotografía. Este concepto es muy importante porque se ve demasiado profesional trabajar con este tipo de, re de, de retoque, de retoque y de recorte también. Esto te va a demorar un poco de tiempo, así que lo voy a dejar más o menos por ahí. Voy a poner control 0 y ahí tenemos casi el trabajo finalizado. La última parte de este ejercicio, yo te recomiendo bastante trabajar con una capa de ajuste que se llama sí. consulta de colores que la vas a encontrar acá. En la opción donde dice archivos 3D LUT, vamos a elegir la opción que dice 3D Strip, pero tienes un menú extenso para hacer algunos remates muy buenos para este tipo de trabajos. Lo que vamos a elegir en este momento es una capa de ajuste que me permita darle más color y más intensidad al trabajo para que se vea totalmente bien como lo tienes en este momento ahora te toca a ti practicar suscríbete a este canal déjanos una manito arriba un comentario y te espero en el siguiente video.